Mr. Tracking Production ojos cafés, vice, tres Me fumo un fili y le marco el dili Rolando jalapa, tronando la trampa ¿Sabes cómo suena? Rojo en tus venas Estoy acalorado, otro año ha pasado Y yo había empezado. Un año que esto ha empezado Fumando tabaco, mirando al pasado Me miro estresado, dime qué ha pasado Desde esa noche en que tú y yo nos besamos ¿Cómo que ha pasado? Lo sabes insano, a veces demasiado Apenas es verano, mejor estás a mi lado Eddie he pesado Estoy con mis homies fumando cuando gallos de hoy Una que otra cosa que te pone bien slowly Checky checky nolly. A veces oscuro, pero más perro lo bueno Sabes soy veneno, a veces cuando trueno Yo nunca me freno, 23 moreno Chica como sueno cuando inyecto el veneno El beat tu cuero, suena cuando trueno Rod lo clapó en el disco oh. Ojos cafés, by stress Me fumo un fili y le marco el dili. Rolando jalapa, tronando la trampa ¿Sabes cómo suena? Rojo en tus venas Andamos bien riquis y no se nos pasa Fumando la grasa, quemando mostaza prender con mi raza y yo pongo la casa Drink with my homies, smoking only checa esto es Hallie, del sur este mami En un par de años unaremos en Miami No tendré un Grammy, pero tengo OG Tengo unos homies, solo members only Planeo ir en morning, largos días soy y Junto con mi girl, viendo atardecer En la city way, pensando qué hacer Sin retroceder, solo quiero conocer Tu interior, my girl, lo que te hace Lo que te hace enloquecer